de este tutorial que estoy grabando viene motivado porque un, alguien me puso un comentario hace un, un par de semanas o tres sobre cuál era la música esta que ponía yo al principio de, de mis tutoriales bueno, la música evidentemente es Viva España ¿vale? Viva España de, compuesta por dos belgas no, no compuesta por Manolo Escobar aunque Manolo Escobar es el que la ha hecho famosa pero está compuesta por, por dos belgas ¿vale? y... Y bueno, ya que me he puesto a, a re, resacarla, puesto que no me acordaba de cómo se tocaba Pues digo, aprovecho y, y os la pongo aquí también el tutorial Yo la estoy sacando un poco sobre la marcha y os pongo también el tutorial ¿vale? eh, Hay una parte um, up the neck que es la que voy a hacer y una parte down the neck que no la voy a hacer ¿vale? Solamente la parte up the neck, que con eso tenéis para trabajar un, algún tiempo El tema está dividido en una, la parte, digamos, introductoria eh, el verso o digamos la parte principal que, que es single string básicamente y el estribillo en el que si sí ya metemos algún roll y metemos acordes intervalos y cosas así vale bueno pues a ver si os gusta el tema <risa> Esto lo voy a tener que hacer en, por lo menos en, en 3 o 4 días porque en este momento, eh, bueno, estaba haciendo la grabación, se me ha estropeado eh, por motivos que no hace falta que comente y eh, tengo que empezar de nuevo y me quedan 10 minutos, ¿vale? Entonces voy a intentar hacer esto en, hoy y mañana y si acaso a lo mejor eh, también el, el, el viernes también a lo mejor tendré algo de tiempo y lo pondré todo junto. Lo que quiero decir es que me vais a ver cambiando de ropa y todo eso y es por esa razón. Bueno, entonces, eh, tenemos una introducción en la cual vamos a poner el acorde sol, sol sostenido, que lo que hago es bajar un, o subir, mejor dicho, un, un, un traste. Y ahora meto aquí una escalita, este detallito, ¿vale? Y a partir de ahí ya empieza la melodía, que eso lo vamos a ver, espero que nos no dé tiempo hoy, si no pues ya mañana lo hago. Entonces, ¿qué es lo que tenemos?, tenemos pellizco, cuarto, cuarta cuerda en el acorde sol mayor en formato F, pellizco primero, la cuarta y la primera. Y hago este Roll Pero rápido, ¿vale? Hago exactamente lo mismo en el acorde de Sol sostenido Y ahora, en vez de volver a Sol hace esta figurilla pues quinta al aire eh, segunda en el noveno traste eh, primera en el octavo traste meto eh, la quinta en el traste nueve y vuelvo hacia atrás quinta al aire eh, segunda en el noveno eh, primera en el octavo eh, quinta en el 9, primera en el 8, segunda en el 9 y otra vez quinta al aire. ¿Vale? Y ahí ya empieza a, a continuación la melodía. La melodía, vamos a coger notas del acorde Sol menor. Que suena ya a flamenco directamente. Bueno, ahora vemos la segunda En la segunda parte eh, nos vamos a concentrar sobre todo en lo que es la mano derecha, puesto que es básicamente single string, ¿vale? Eh, single string significa que voy a pulsar las cuerdas, pulgar índice, pulgar índice, pulgar índice, todo el rato. Entonces, tampoco hace falta estar mirando todo el rato. Tenemos, como hemos dicho antes, el acorde sol menor. Y vamos a estar tocando notas de este acorde casi todo el rato. También esta nota, también esta nota manera que hacemos esta sería la primera parte de la, de la, de la estrofa y es eh, cuarta en el, en el quinto tercera en el tercero ter segunda en el tercero insisto aquí un poquito Meto ahora las, la, el cuarto traste de la segunda. Y vuelvo al tercero. Ahora me voy a ir a la cuerda tercera. En el traste quinto. Otra vez segunda en el traste tercera. Tercero. Otra vez eh, segunda en el traste cuarto. Perdón. Y reposo un poquito en el... En el, en el traste tercero de la segunda. Y ahora doy otra vez en el traste de la tercera de la segunda, ter, traste quinto de la tercera, traste tercero de la tercera. Esto no, no lo he comentado un trino que, que meto para que no cuando digo este reposo en el traste segundo, en el traste tercero de la segunda, para que no simplemente sea pues hago un jamelón sobre el traste quinto, ¿vale? Ahora me voy al traste quinto de la tercera traste tercero de la tercera otra vez traste quinto de la tercera y ahora no me veía el traste segundo de la tercera. Y ahora quinto, tercero, segundo. Esto sería el traste quinto de la cuarta. Aquí. Otra vez traste tercero de la tercera. Y remato en el traste segundo de la, de la tercera. siguiente parte pues básicamente igual y ahora cambia ¿eh? y hago es decir estoy en el traste tercero de la segunda traste tercero, quinto de la tercera traste tercero de la segunda traste tercero de la primera y vuelvo al traste quinto de la tercera. Y ahora traste tercero de la segunda otra vez. Traste cuarto de la, de la segunda. Traste tercero de la segunda. Traste quinto de la tercera. Y acabo en el traste tercero de la segunda. Vamos a, a tocar toda esta parte entera. viene lo de tan tiro tiro tiro tiro tan, tanto tiro tiro tiro tiro que esto es con notas que ya han salido antes tercero cuarto de la segunda insisto me voy al traste tercero de la segunda traste eh, quinto de la tercera traste tercero de la tercera traste segundo de la tercera, insisto y ahora estoy en el traste cuarto de la traste quinto de la cuarta, Terce... cuarto, cuarto quinto perdón, segundo de la tercera, eh, tercero de la tercera, el trino este famoso que es un es un pull-off, pull-off hammer on sobre del 2 al 3 y finalmente remato en, en la cuerda segunda, tercer traste. Todo completo. El próximo día eh, lo desmenuzo bien, vale, porque no me da tiempo. Tengo que ir ya, tengo que cambiarme de ropa, irme al curro. Venga, con Dior, hasta mañana. Bueno, pues vamos a por la parte del estribillo. Hoy es ya mañana, vale. Ayer decía que, que no me daba tiempo, de hecho, me quedaba un cuarto de hora para pa irme. Hice el trocito este y hoy es el día siguiente. La ropa es la misma, pero el reloj no, si os vale. El olor también tampoco es el mismo, es un poquito más fuerte que el de ayer. <coughs> Porque no me cambio de ropa. Eh, me cambio para salir, pero para estar en casa no. Entonces, eh, vamos a hacer el estribillo. Por esto se oye ese refrán, que viva España. Entonces, empezamos. Eh, cuerda hacia el aire. Y ahora, pellizco, perdón pellizco, pulso con el, con el pulgar la tercera y doy dos toques hacia arriba con la segunda y la primera ahora voy a meter el do el intervalo de do, no el do completo, solamente segunda en el primer traste y tercera perdón, y primera en el, en el segundo re do solo al aire y solo al aire En esta, remato, digamos, doy primero pellizco aquí y luego pellizco estas dos, ¿vale? Primero pellizco la primera y la segunda y luego la segunda y la tercera meto el rol este ahora voy a poner un sol pero solamente la cuerda la primera y la segunda primero la sol, la primera la cuerda el prima al aire que es re y ahora pulso traste quinto traste tercero Puedo pulsar la, la quinta al aire o, o incluso la, la tercera al aire. Veis que hay una pequeña diferencia de sonido, pero tampoco, como es la misma cuerda sol, perdón, misma, la misma nota sol, tampoco se nota tanto. lo que he hecho ha sido sol, re, perdón, do, re, sol al aire, solamente pulsando la primera y la segunda, y acabo en re séptima, segunda en el primer traste, tercera en el segundo traste. acuerdo qué rol estoy, estoy haciendo pues lo hago todo esto es, es sin digamos eh, no improvisado porque evidentemente no es no improvisado pues ya lo he practicado muchas veces pero decisiones que tomó en el momento vale <música> Voy a poner un La menor, La menor que es estaba en el Re séptima y simplemente le agrego, le agrego eh, la primera en el segundo traste, y ahora voy a meter Re, Sol, solo al aire y vuelvo a caer en re séptima la prima al aire que sería re re no sé si se me está quedando, si me está quedando claro o no creo que no vamos a tocar esta parte al final Básicamente poniendo lo mismo que antes, lo único que he cambiado ha sido que he metido este la menor al principio. Todo completo. ¿Vale? Ahora lo volvería a repetir y eh, meto al final lo de españa es la mejor y esto cambia un poquito entonces lo voy a cortar y eh, lo retomamos entonces comentábamos que hacíamos y españa es la mejor pam es esta esta nos vamos a situar como si estuviéramos poniendo el acorde fa vale Bueno, entonces habíamos acabado aquí. ahora vamos a decir, es España es la mejor. Pero pimpo, pimpo, pimpo, pong. Entonces vamos a hacer ahora algo en single string. rematamos la faena nunca mejor dicho acabamos aquí y España España es la mejor vale entonces lo que estamos haciendo es este dedo lo, lo vamos a mantener aquí en la segunda cuerda primer traste le doy dos veces a la primera al aire, pulso la segunda en el primer traste, tercera en el tercero, eh, tercera en el segundo, tercera al aire y ahora el remate, tironito, tito, tito, ting. Esto lo, lo sigo manteniendo aquí, ¿vale? Aire, dos, tres, eh, segunda en el primer traste, otra vez, dos, tres, aire, segundo, cuarta en el cuarto y cuarta al aire. teníamos aquí y esto digamos sería la parte completa, luego podemos servir por aquí abajo que lo, que lo hago ahí, pero eso ya lo, de, lo vamos a dejar para otro día, bueno voy a intentar tocarlo todo entero